Conozca al Dr. López, consejero matrimonial. El Dr. López está asesorando a la pareja Juan y Elena. Elena está segura que Juan la ha engañado, algo que Juan llega categóricamente. Este impasse no permite al Dr. López progresar con el tratamiento. Pero, podría haber una solución. El Dr. López ofrece a Juan someterse a una prueba de polígrafo. Para verificar de forma independiente si las dudas de Elena están fundadas. Mientras lee el informe del polígrafo, el Dr. López comprende que Juan la ha sido fiel a Elena. El Dr. López puede seguir adelante con el tratamiento, sabiendo que primero debe trabajar sobre los temores de Elena. ¿Estancado con algún tratamiento? No dude, llame a Polígrafo España.